Siquio NG de la Rosa, quien era vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, decidió volver con todo el equipo de trabajo político al Partido Revolucionario Dominicano y fue juramentado la tarde del pasado jueves por el presidente del partido del Hacho Prendido, Miguel Vargas. Finalmente parecería como que ya yo no le convenía ni me querían en el partido, porque decidieron yo formaba parte del de más alto organismo del de ese prn que era de 50 ahora venir eh, el presidente paliza y la secretaria carolina eh, lo ampliaron a 52 con el propósito de dejar los 50 que estaban pero a mí de una manera sorpresiva a mí me sacaron de esos 50 así que yo no, no, yo no me fui a mí me sacaron y me sacaron porque yo ese puesto dialogado yo lo hubiera en, entregado, no que me lo quitaran eh, de, de una manera alegre, pero que nadie me llamó, yo, yo no tenía un solo amigo entre esos 50 y las tendencias, que dicho sea de paso, yo me cansé de ese pleito de tendencias que no llevan a crecimiento al partido ni lo llevan a la modernidad, me cansé de esos pleitos Además de NG de la Rosa, Miguel Vargas juramentó al ex diplomático William de Jesús Salvador, al actual alcalde de Sonoví, Jorge Lizaldíbar, al doctor Mieses, al ingeniero César Fontuna, entre otros dirigentes y militantes PRMistas que decidieron volver al PRD. NG de la Rosa dijo que otros dirigentes y simpatizantes PRMistas Seguirán abandonando esa organización política y volverán a su vieja casa Porque asegura no han sido valorados Pero ustedes lo vieron que ayer se fueron 20 dirigentes Conmigo, ayer se fue conmigo eh, O sea, ellos se fueron a su, a su viejo partido El licenciado Gervasio eh, El presidente de la zona C eh, eh, el licenciado Juan Fermín se fue el alcalde de Senoví, eh, el ingeniero Jorge Lizardiva, se fue Ana Seria Cabrera, encargada de las mujeres eh, se fue el licenciado Gervallo de León se fue Omar Javier, cineasta eh, y entre otros, porque son, me excusan lo que yo no he mencionado, y otros que están en estampa en fila que van a dar este paso político ¿Y